Por trabajar, por trabajar. Me dijo recién mi abogado que no les abra. Que es anticonstitucional todo lo que están haciendo. Y siguen haciendo todo lo... No, no, no, no. Siempre lo mismo. Vengan y hagan las actas que quieran. No les voy a firmar nada. ¿Sabe por qué? Porque tengo que trabajar hace 200 días que estamos cerrados. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? No me importa. Yo sí dispongo porque vos porque vos cobrás todos los meses. Yo tengo una cancha que vale una fortuna y hace 200 días que la tengo cerrada. ¿Estamos de acuerdo? No rompan más las pelotas la gente que labura. No rompan más, porque esto parece como si fuese un delincuente. No, me chupa un huevo. A mí me chupa un huevo. Ahora, como, como yo estoy yendo adelante, con todo lo que hay que ir adelante, van a tener problemas todos, porque yo quiero trabajar y no se pueden asomar no se pueden asomar por arriba de un tapial de algo privado. Eso, ¿dónde? No, de la vía no, porque... No, no, no, no. De la vía, ¿sabés por qué no? Porque vi vi colgados... No, que, que me voy a tranquilizar, me voy a tranquilizar cuando yo quiero. No me importa, pero yo vi gente colgada... Yo vi gente colgada de arriba del tapial. Y no se hace eso, y vos sabés que no se hace. Porque ¿dónde está si no la orden de allanamiento? No me importa, pero que yo me asomo por el tapial de tu casa para espiarte tu patio. No, no, bárbaro, bárbaro. Esa denuncia, sabes qué van a tener que hacer con todas las denuncias, con los 205 eso? Lo van a tener que terminar prendiendo fuego porque no les sirve para nada. No asusten más a la gente, no asusten más a la gente. No asusten, ¿qué, pande ¿Qué pandemia? No asusten más a la gente, hermano. No te das cuenta que la gente está podrida. ¿O no se dan cuenta ustedes? ¿En qué país viven? Hace 200 días que estamos encerrados. 200 días sin poder laburar. Ayer a un amigo le cerraron la cancha también. Pero ¿de qué hablan, muchachos? Déjense de joder que hasta ustedes lo saben. Hasta ustedes lo saben. Así que hagan lo que quieran. Lo único que les voy a decir... Lo único que les voy a decir es que están totalmente errados. Y traigan todas las cosas que quieran. Todos los patrulleros que tengan. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar. Y yo, ¿sabés lo más triste de todo esto? Que yo sé que vos me entendés. Yo sé que vos me entendés. Yo lo entiendo perfectamente. Como, hey, ojo, atención, pará. Quiero, quiero, quiero decirte esto. Yo entiendo, chicos, que ustedes tienen que venir. Pero no vengan más, porque es una locura. Es una locura, papá. Es una locura. Ya sé... Ya sé, ya sé. Sí, pero todos los días estamos haciendo, todos los días. Perfecto. Vos me podés decir, yo no, no me importa quién te anunció, pero vos me podés decir quién es tu jefe, quién te mandó. Pero, no, pero, no, pero vos lo conocés, pero yo no tengo ni idea quién es. ¿Cómo que no? Porque Vos me tenés que decir quién te manda, papá, porque vos estás viniendo a mi domicilio. Sí, pero ¿quién es tu jefe? Pero, perfecto, pero ¿quién es tu jefe? ¿Quién te manda vos? ¿El No, no, pero el jefe te manda. ¿Pero quién es el que dispone? Está bien, pero qué? ¿esto qué es municipal? ¿Pero esto es municipal? ¿Y, pero, ¿Y por qué viene la policía? Tiene que venir la Guardia Urbana. No, no, pero ¿qué apoyo? Ahí, pero ahí está, pero papá, vos venís de apoyo, vos no venís a buscar un delincuente, vos venía a buscar un tipo que labura. ¿Cómo va a venir de apoyo? Tiene que venir la Guardia Urbana. Yo lo conozco que viene a jugar al fútbol siempre. Es la cuarta vez que viene, a ver si no entendemos. Porque ha sido la cuarta vez que denuncia. No, pero que denuncien 70 veces, yo tengo que laburar y voy a seguir laburando. A ver si vos me entendés. Para mí es lo mismo, por eso te digo, junten todos los 205 que quieran, que no les voy a firmar ninguno, y no les va a servir nada. Y qué que así, ¿viste? Así que bueno, muchachos, discúlpenme.